Comed, comed, comed Deslugid a vuestros hijos de naturaleza Estaba al gusano invasor Borad de grasa mala vida Gusano de la peste Gusano de la muerte Es tiempo, es tiempo Ya es tiempo que comience la invasión Llegó el momento Niños sin culpas mal habido. Moriréis cientos por cientos y cientos. Por algún dios, acabad con el artificio. Está a la puerta una juventud desquiciada.